pero aquí nos encontramos con Edu, cuéntanos Edu, ¿de qué se trata la actividad del día de hoy? La actividad de hoy se trata de elegir la postulación a los candidatos que van a conformar el Comité Electoral para elegir nuevos postulados para la renovación o activación del Consejo Comunal de la Nacional. ¿Cómo fue el proceso de, de convocatoria? Bueno, el proceso de convocatoria fue entre un grupo de jóvenes, hubo de parte y parte, pero a la final quedamos en un acuerdo de llamar a la comunidad en total en general que ellos se integraran y por medio del voto decidieran qué era lo que ellos querían para la comunidad. El bienestar que ellos quieren lo decidieran con su voto. Porque tú crees que es importante que se participe dentro de las elecciones del Consejo Comunitario? Porque esto es votaciones normales. Si uno no participa como tú opinas, para tu trabajo y opinar tiene que participar.